Hey parceros, buen ben, eh, 2023 para todos, chévere, vamos a ver que este año es el que tenemos que hacer que hacer más este canal, nos pusimos la meta de los mil, lo logramos, ahora tenemos que ir por los diez mil. así que su ayuda, suscríbanse, no sean malitos, el primer video del año, tecnología y lo que más me gusta, los que me conocen, montar bicicleta, entonces vamos a hacer el unboxing de este simulador que es el que venden en la plataforma de Swift, lo pedí en línea entonces la intro y les cuento más Bueno, parceros, entonces este videito es para hacer el unboxing de este simulador lo pedí en línea porque para los que montamos bicicleta normalmente pues, conocemos los simuladores de, de, de Garmin y el de Guajú, pero el de Guajú es costoso, vale más de mil dólares. Y resulta que me metí en la aplicación de Swift, la que utiliza la gente, normalmente los ciclistas lo utilizamos para entrenar. Y vi que ellos estaban vendiendo este para 11 velocidades, lo venden para 10, para 11, para 12. Y viene con la, con la pacha, con la coronilla, como le quieran decir. Y entonces eh, me costó 499 dólares. Lo pedí en línea. Y vamos a destaparlo a ver qué encontramos. Este es el primer unboxing de 2023. Creo que es el primer unboxing de este canal. Ah, no, ya he hecho otros. Bueno, vamos a, a ver qué encontramos. dándolos dando los unchos. Están filmando aquí a ver que viene en este juguete. A ver. bueno vamos por la primera caja espero que se esté viendo bien porque creo que no hay opción de repetir el unboxing de esto no es como las otras cosas de electrónica que no vuelve y tapa no, ah. a ver primera caja fuera ahora vamos por la otra caja miren aquí dice swift miren pongámoslo pues, en la dirección correcta miren lo que se está viendo en la cámara ahí dice swift dice escanee para instalar la aplicación bueno eso lo vamos a hacer luego luego un poquito agresivo la caja ok usted está súper empacado Toca. a ver cómo lo sacamos sale segunda caja bien quitemos estos hinchos y apretemos acá los unchos. excelente la estos, ¿Se acuerdan de las bolsitas que no utilizaban las pepitas para reventarlas? Bueno, estos son como... No sé cómo explicarles. Son como tubos de aire. Está chévere. La primera vez que me llega algo así. Como un radiador de un carro. Bueno. Y ahora... Pesa, ¿eh? Pesa 14, 14 kilos, creo. Listo. Salió. ¡Oh! Salió por el otro lado un poco de cosas pueden a ver que tenemos acá bueno acá tenemos un soporte Ahí dice swift claramente y imagínense bueno para las instrucciones de armado ¡Tarán! quitamos el primer protector Una protección. Okay. Ah, bien Hercules. Quitamos el segundo protector. Oh. Y pesa, eh. Listo. Bien. Acá está nuestro simulador. Ahí, lo espero que lo estén viendo bien. Miren. Con pacha de 11. Lo pedí porque yo utilizo 11 en velocidades. Y... Ah, bueno. Ok. Este va... En ese soporte. Pongámoslo ahí para que no se siga cayendo. Y este es el soporte de adelante. el soporte anterior digámosle sí, y más bien eh, la fuente de alimentación Yo no hemos recomendado al si no me regañan aquí en la casa viene con una llave y una puntilla de bici aquí que más tenemos eh, dice que mantenga la bolsa alejada de bebés, pero qué en esta bolsa. Tenemos la tornillería para apretarlos y cables de poder de de diferentes eh, tipos A, B. Nosotros aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos utilizamos este, que es con el con el pueblo a tierra, y viene el europeo y viene el europeo que también es de. de pues, creo que es sabe y el otro no me acuerdo el nombre. Con su fuente y listo. Oh, esto está como fácil de armar. Y acá se monta el otro, pero yo lo voy a armar dónde lo ve. Listo, parceros. Listo, tenemos. Eh, Simulador de bici para entrenar indoor. No olviden, suscribirse no sean malitos. Gracias por ver el video. Pongan ahí comentarios de algo. Y qué tal es para yo el primer video del 2023. Ahí el desempaquetado el, el unboxing del unboxing del simulador de Swift. Vamos a armarlo. Y si todo está chévere, de pronto hago un video de cómo quedó armado y cómo funciona con la auto. Chau, gracias por ver. Bye bye. No olviden, suscribirse que en 2023 tenemos que llegar a los 10.000. Gracias por ver de nuevo y manito arriba y pongan ahí un comentario de algo chao